Los datos generados en la capa de aplicación bajan a la capa de transporte y se encapsulan en lo que es el segmento. El segmento pasa a la capa de red y se encapsula en lo que es el paquete. El mismo baja al enlace de datos y se encapsula en lo que es la trama. Esta se convierte en bits en la parte física y se pasa a los ruteadores que le encaminan hacia el host de destino. En el host de destino llegan los bits, suben a la capa de enlace de datos a través de la trama, se quita el, la información de la trama y se obtiene el paquete. Este proceso se llama desencapsulamiento. Se obtiene el paquete que pasa en la capa de transporte y en la capa de transporte se desencapsula para obtener el dato que llega finalmente a la aplicación del host de destino.